sectores tan distintos como el de la educación o el de la industria y vamos a tocar también otros temas como eh, la irrupción en el mercado de nuevos talentos o eh, la, las grandes oportunidades de innovar en estos y otros campos. Eh, para eso hemos traído a José Manuel de la Chica que es CTO de eh, Santander Universidades y Universidad Holding Hola José Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado, muchas gracias Chema de, de estar aquí. Igualmente. Eh, vale, antes de nada, nos gusta en este podcast nos gusta que, que todo sea más personal, todo sea más directo. Entonces, al margen de, de a, a quienes tú representas, nos gustaría hablar un poco de ti para que la sí. audiencia te conozca y que nos cuentes un poco cuál ha sido tu trayectoria y cómo has llegado aquí para innovar en estos sectores. Pues, pues te cuento rápidamente, yo siempre cuando cuento mi historia empiezo contando que yo era el típico, a mí me encanta la tecnología, yo era el típico niño friki que con 10-11 años está programando y le encantan los ordenadores y tal. De hecho, yo recuerdo que cuando me regalaron la primera bicicleta yo pensé, oye, si esto lo viendo, ¿me puedo comprar un ordenador? <risa> y, y me gustaba mucho la programación, de hecho, mientras eh, amiguetes y tal, jugaban con los juegos, a mí me gustaba programarlos y luego o los regalaba o los vendía. o sea Yo creo que ahí ya empecé a descubrir que me gustaba tanto la parte de tecnología como la del negocio digital. Entonces, bueno mi trayectoria a partir de ahí siempre muy pegada a la tecnología, porque me parecía fascinante la cantidad de cosas que se pueden hacer programando, tirando código, montando máquinas. Eh, empecé a estudiar informática, y de ahí, con una beca en IBM, justo cuando, cuando empezaba, la, estaba a puntito de caramelo la crisis de los .com y estaba todo el mercado emergente, o sea, porque ya, ya, oye, ya peinamos 44 años, ya es, un, ya es un grado, ya hemos vivido varias crisis <risa> de estas. Y justo cuando, cuando llegaba el, el 2000, me pegaron por IBM, que estaba creciendo el sector, estaban implantándose las primeras empresas en España, estaba todo buscando su sitio, el famoso Terra, las startups, las grandes inversiones. Y, y ahí fue muy interesante porque no sabíamos realmente el mercado hacia dónde iba a ir. O sea, sabíamos que había mucha, mucha inversión, internet estaba empezando, empezaban los los primeros intentos de e-commerce e eh, los, los, los periódicos la comunicación empezó a hacerse digital todavía no había irrumpido el vídeo estamos ahí en un momento interesante y, y la verdad es que para aprender fue al mismo tiempo un campo de minas pero también un sitio donde, donde formarse un montón de ahí pasé a, a trabajar como consultor y como desarrollador siempre pegado al código y creando proyectos y demás, además intentando siempre estar los proyectos más más locos, con más riesgos, más rompedores, pues cuando empezó a implantarse la televisión interactiva, los primeros intentos, la, la, las primeras aplicaciones para telefonía móvil, cuando la telefonía móvil era un... Nada de smartphones y demás, era todo, todo código WAP y, y demás. Y, y era una época en la que se, se aprendía mucho. De ahí pasé a trabajar en empresas de, de software experto, que me encantaba, sobre todo descubrí que me gustaba mucho la la tecnología cuando aparecían por en medio las matemáticas. Fíjate que yo la, el tema de las matemáticas no era algo... Me interesaba, pero no, no lo había tocado. Pero cuando me di cuenta de que cuando juntabas matemáticas, algoritmos con, con código, con software, se podían hacer cosas brutales. Empezábamos a ser los primeros gestores de, gestores de rutas, empezamos los sistemas de optimización de... de, de pues, antes de que... cuando Empezaba a plantearse todo lo que hoy iba a ser Google Maps. Pues cómo podemos hacer nuevos modelos algorítmicos y ahí estuve durante un tiempo dedicado a hacer software de optimización de empresas. Nosotros íbamos a una empresa, la entendíamos, una empresa, por ejemplo, de trenes, de aviones, de logística, de turnos, la entendíamos, creábamos un modelo matemático y lo que hacemos era desarrollar un sistema que eh, te decía cuál era la mejor manera de organizar la empresa para maximizar eh, los recursos, maximizar el resultado que ibas a tener, o billetes vendidos, o viajes conseguidos, o lo que sea, al menor coste posible. Entonces básicamente lo que hacía era, oye, voy a analizar todo lo que tú tienes, lo reorganizo y te digo si colocas, imagínate en el caso de una empresa de, de aviones, si colocas los horarios de aviones de esta manera y los, los, los vuelos los organizas de esta y a tu personal de vuelo lo organizas así, vas a conseguir más dinero y dar el mismo servicio a los clientes o incluso mejor. Entonces era, una, era un negocio súper bonito y además que me abrió mucho las líneas de aprender a programar en en, en multihilo. O sea, ojalá en aquella época estamos hablando, parece que hablamos de la prehistoria, pero sí. estamos hablando de 2007-2008 antes de que empezara a llegar el cloud computing, de que se hubiera hablar de, de bueno, de que, se volviera a hablar de que llegara Amazon AWS o Google Sur y tal. Y cuando Machine Learning era, oye, sí, todos habíamos trabajado en temas de autómatas inteligencia artificial, pero nada comparable a lo que se puede hacer ahora. Claro. Entonces, de ahí, eh, como me gustaba tocar varias industrias, pues eh, montamos una startup, eh, funciona muy bien, hice exit y, y decidí durante un año explorar industrias, ver un poco lo que se cocía en diferentes industrias: de eh, la construcción, el retail, el diseño 3D, los videojuegos. Fue, yo recuerdo que fue un año, un año y pico muy loco, pero que aprendí muchísimo y, y como te disfruté como un gorrino en un charco. <risa> Entonces, hasta que un día me, me planteé la oportunidad de ir a, a BVA, a, a un área nueva que se llamaba Nuevas Plataformas Digitales, la banca también estaba viendo oye ¿cómo, cómo, cómo nos afecta a nosotros la telefonía móvil o el negocio de las APIs, el open banking. O sea, un poco estaba encontrando su sitio y me pareció interesantísimo entrar ahí porque además descubrí otra pasión que es entrar en negocios que están en plena transformación. O sea, me parece un juguete llegar a un negocio cuando, donde otros ven un apocalipsis muchas veces de este negocio va a desaparecer o este negocio. Es una más, oportunidad. ¿no? Es una oportunidad de transformarse. Entonces, ya desde entonces he, he ido un poco hilando cosas. Siempre siempre en la, en, en, en la parte banca, un poco más disruptiva, más innovadora. De ahí pasé a, a, a BVA, nuevos negocios digitales, que hacía temas de startups, un laboratorio de patentes, toda la parte de innovación. Y desde ahí. Eh, un día me llega la, la oportunidad de pasar a, a Santander Universidades y Universidad Holding. Y además de estar muy el, relacionado con el punto este de la, la zona gris de banco, que es banco pero que también hace otro tipo de cosas y que está más en contacto con las personas, la innovación y tal, me parecía muy interesante porque una espinita que había tenido mucho tiempo es qué, qué cosas pueden hacer las grandes empresas con las universidades, con los centros de conocimiento, da igual que sean universidades, centros de investigación porque creo que muchas veces no se aprovecha todo el potencial que hay en los laboratorios, gente con muchísimo talento, gente que está investigando cosas con capacidad de cambiar el mundo, pero que no encuentran su encaje en la empresa, que muchas veces tiene los recursos y los problemas, pero no tiene a las personas. Entonces me parecía interesante estar en un sitio donde se une la banca como negocio más clásico, pero que está también en fase de transformación, la educación, el impacto social, que, oye, si estás haciendo un negocio, pero además estás ayudando a miles de personas por el camino, oye, pues eso que te lleva para, para el corazoncito. Y luego una oportunidad de, de estar más cerca de la investigación, que es una, un tema que me apasiona. Genial, genial. Pues eh, bueno, de, de aquí se abren muchos caminos, porque por lo que me estás contando, bueno, para empezar, tu trayectoria claramente tiene muchísimo que ver con la innovación, desde el principio claro. hasta el final, en un sector o en otro, siempre has estado sí. innovando. Entonces, una pregunta que me parece muy interesante es, eh, en una gran empresa como, como donde estás ahora o donde has estado también en otros casos, ¿cómo encaja la innovación tecnológica? Es decir, ¿qué, qué supone la innovación tecnológica para una gran empresa? ¿Cómo, ¿Cómo de difícil es el enfoque que tienen que hacer? Cuéntanos sí. un poco de esto. Para mí la innovación es, eh, es fundamental, o sea, creo que la innovación y, y muchas veces hasta hay confusiones con qué significa realmente la innovación. La innovación es fundamental y no solo la innovación eh, la innovación guau, wow, la innovación de nota de prensa, o sea, no, no hace falta hacer algo al límite, al con una inversión brutal para ser realmente innovadores. Muchas veces la innovación viene de cambiar pequeñas cositas, pero simplemente de cuestionárselas. O sea, creo que una empresa del tamaño que sea, se tiene que cuestionar siempre por qué hace determinadas cosas porque si no entras son los mantras asumidas de esto siempre se ha hecho así o esto la competencia lo hace así ya pero vamos, vamos a pensar un poquito o sea, sí. yo creo que la innovación va asociada al al repensar las cosas y eso lo tiene que tener cualquier empresa de cualquier tamaño o sea no creo que uno de los errores más frecuentes de, de la era del siglo pasado de la era de la industria 3.0 antes de que pasáramos a la 4.0 era tener esos departamentos de, de innovación. Oye, vosotros pensáis y los demás ejecutan cosas. Creo que eso no tiene sentido. O sea, la innovación tiene que, que planteársela a todo el mundo, desde el claro. que está generando una línea de negocio nueva hasta el que está haciendo la gestión de los cafés en la cafetería. Siempre hay cosas que se pueden cambiar. Y además, ahí es donde creo que la tecnología juega un papel fundamental. Porque hay determinadas innovaciones que generan un impacto positivo pero un impacto limitado. O sea, yo puedo estar haciendo los cafés y de pronto decir, oye, si yo me replanteo cómo lo estoy haciendo o en el orden que pregunto las cosas a los clientes, el servicio va a ser mejor, va a ser todo más rápido y más barato. Oye, todo el mundo gana. Pero es verdad que no, no, no mueve la aguja en el sentido de decir, oye, esto no va a afectar a la cuenta de resultados de la empresa y no va a hacer que crezcamos. O sea, creo que también las innovaciones hay de pequeño impacto y de gran impacto. En esas innovaciones de gran impacto, creo que muchas veces hay organizaciones que se mueven eh, por, el, por el miedo, o sea, que, nos, que pasa un poco como las personas, hasta que no nos mueven la silla, eh, no entramos en pánico, y decimos vale hay que plantearse las cosas. Y cuando algo ha ido bien, ¿no? Dices ¿por qué voy a cambiar las cosas? pero a veces el contexto cambia, el, el, el, los resultados de la empresa cambian, el tamaño, ¿no? Exacto, y, y ahí a mí me gusta mucho la metáfora de la, de la ola, o sea, tú puedes la innovación, porque las innovaciones llegan como una ola, las hagas tú o, o la haga otro, o sea, cuando se decía siempre en Silicon Valley, o disrumpes o eres disrumpido. a ver, que es una frase que está, está muy bien y es muy de PPT, de charlates. <risa> Pero es verdad que en la práctica es, si tú no haces algo, igual lo va a hacer un competidor y te va a llevar por delante. Por lo menos, estate al día. O sea, no, no no asumas que las cosas van a ser siempre así, sino ten un ojito puesto, porque es posible que empiece a llegar una ola y puedes hacer dos cosas, o cogerla o que te pase por encima. Claro. Pues es muy interesante. Eh, otra cosa que te quería preguntar a raíz de lo que, de lo que nos has estado contando es eh, porque, claro, nos has dicho lo interesante que es eh, la relación con el sector educativo desde la empresa privada, porque esto, esto es distinto a lo que te puedes encontrar en otro sí. tipo de organizaciones, es distinto a las ayudas que pueda haber eh, de tipo institucional o gubernamental o a las, las eh, empresas que directamente son educativas. ¿no? Eh, ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Eh, para que lo entendamos los que no estamos tan en contacto con ello. Sí, pues en ese sentido, Santander Universidades eh, tiene un compromiso, o sea, yo creo que casi todas las grandes empresas tienen un foco de contribución social. En el caso de, de Santander, donde tiene mucho foco, es en ayudar a, al progreso de personas y de empresas. ¿Cómo puedes ayudar a las personas y a las empresas? Pues es verdad que habría muchas maneras de hacerlo. Eh, nosotros hemos puesto mucho foco en la en la educación, eh, la presidenta en este sentido, Ana Botín, dice muchas veces que la, que la educación, si no lo es todo, bueno, es casi todo. Yo creo que en parte es, es, tiene razón, o sea, al final la educación, lo que nosotros sabemos hacer, nos va a ayudar mucho a, a desarrollarnos como personas y a poder aportar a nuestra vida, a la de nuestro entorno y también al, al, al entorno social. Entonces, nosotros hemos canalizado un poco toda esta ayuda de hecho estamos hablando de, de millones de euros en, en mecenazgo al año, en ayudar a universidades de todo el mundo, a más de mil universidades con las que tenemos convenio, pues de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos... O sea, al final estamos en nuestro footprint, es casi, casi de todo el mundo, aunque es verdad que trabajamos mucho, sobre todo en, en Europa y en Latinoamérica. Y lo que hacemos es, de alguna manera, ayudar a las universidades a que puedan hacer ese viaje y, a través de ellas, llegar a, a, a los estudiantes, que al final son las personas a las que puedes impactar. Hay muchas veces, y sobre todo ahora lo estamos viendo, que las universidades no son el único camino. O sea, cuando hablamos de desarrollo profesional, es verdad que hace 20 años podíamos pensar que las universidades podrían ser la única línea. Ahora vemos que todo eso ha cambiado. O sea, que, que, que puede ser valioso la educación que recibes en la universidad, pero también la que tienes en un bootcamp que te enseña a programar en Python. Claro. Oye, pues al final to, todo suma. Intentamos apoyar de las, de las dos maneras qué pasa que las universidades siguen siendo nuestro canal principal porque además ya tienen una infraestructura muy cercana y tienen el contacto con las, con las personas. Por otro lado, luego desde, desde Universidad Holding, donde también soy CTO, lo que ayudamos también es a las, a las personas a desarrollar su carrera profesional. O sea, muchas veces es verdad que hay que ayudarles a tener esa educación y eso lo hacemos tanto a través de las universidades como repartiendo becas, de hecho... Becas que animo a entrar a becasantander.com por una razón sencilla, porque muchas veces la gente piensa, oye esto va para gente de universidades y gente que tiene 18-20 años. Hay becas para gente de 40, de 50, que lo que quiere hacer es un, un reskilling, que quiere eh, transformar su, su carrera profesional. Gente que, que, ha, oye, pues que ha tenido un ERTE, ha gastado en un ERE y lo que quiere es eh, tener skills nuevas o adaptarse y nosotros lo que intentamos es centralizar los recursos. Por eso también nos ayuda, en eso también nos ayuda mucho la transformación digital. O sea, todo este proceso... Yo llegué al banco hace cuatro años y pico, casi cinco años, justo para hacer un, una transformación digital. Y, la, y, y mi principal misión ahí era eso, facilitar que la gente a través de Internet pudiera acceder a recursos, recursos de formación, eh, de transformación profesional, de acceder a ayudas, acceder a becas, a las que normalmente no podía acceder a través de un medio online. O sea, a todas esas ayudas que da el banco. Eso por el lado de Beca Santander, más, más centrado en las personas, en Universidad Holding, y ahí puedes entrar en universidad.net, ayudando a, a, a encontrar trabajo, a encontrar a que los reclutadores encuentren talento, o sea, mucho más centrado en lo que es el, el desarrollo profesional. Y en una tercera pata, que es también parte de la misión que tenemos, que es ayudar al progreso de las empresas, por ejemplo, tenemos Santander X, ahí que ahí lo que nos centramos es en ayudar a startups, a scale-ups, a empresas que están arrancando ahora que tienen un marcado componente innovador y no tienen por qué ser 100% tecnológicas o 100% digitales, sino que simplemente intentan cambiar las cosas. Y lo que les ayudamos es, desde con temas de formación, eh, con acceso a inversión, con mentorización, con acceso a recursos. De hecho, uno de los proyectos que, que tenemos en relación con Santander X es buscar a, a las 100 empresas, startups, scale ups con mayor potencial, y mayor capacidad de aportar al futuro de, de personas y de la sociedad. Hace poco justo, de hecho creo que la semana pasada, eh, dábamos los premios de un challenge, que además lo hacemos con con Fórmula con la, con la Fórmula 1, para detectar empresas, startups, scale-ups eh, que pueden ayudar a nivel de sostenibilidad, o sea, ayudar en el transporte, emisión cero de, de carbono, eh, hacer eh, cualquier tipo de industria más sostenible, y ahora, por ejemplo, tenemos abierto una convocatoria para detectar las, las empresas de Foodtech, de tecnología aplicada a la alimentación, con mayor capacidad de, de desarrollo. Lo que queremos hacer un poco es encontrarlas, ver de qué manera se les puede ayudar y ayudarlas. Y tener un poco el mismo enfoque tanto con personas individuales como con empresas. Claro. Ese, ese es muy muy interesante luego también el, el supongo el desarrollo tecnológico al margen de, de, de los temas que en, en los que en los que se centran todas estas relaciones, eh, en la relación en sí con el cliente final, eh, ¿cómo importante es la tecnología? Porque entiendo que también eh, para contactar, para para tener para establecer esa relación y afianzarla, supongo que la tecnología sí. también es muy importante para vosotros. Es, es fundamental, porque al final la tecnología es lo que te va a permitir eh, crear una relación con el cliente, con el usuario. En nuestro caso es tanto la persona que solicita una beca o que busca trabajo a través de universidad.net o lo que sea. Tanto con esa persona que normalmente está en un momento importante de su vida, porque no estamos hablando de un, un negocio de juegos o un negocio de... no Estamos buscando a alguien que, o que necesita determinados recursos para estudiar, o que quiere reenfocarse en su carrera, o que está montando una empresa. O sea que al final son momentos de la verdad importantes. Eh. Y ahí tenemos que hacer que la experiencia digital, la experiencia de usuario sea muy líquida, que le ayude de verdad a lo que necesita, y sobre todo que sea muy intuitiva, porque nos encontramos con que en esos momentos precisamente es cuando las personas muchas veces tienen más dudas o no saben exactamente lo que necesitan. Una persona que está montando una, una startup universitaria, que además es un. Imagínate, está, está trabajando con una tecnología eh, súper innovadora. Yo recuerdo en un premio de los que dimos, pues era una nariz electrónica que servía para detectar eh, enfermedades eh, a través del aliento de los, de los enfermos. Claro, son, son tecnologías que son como tan incipientes y que tienen tantas dudas que si tú además eh, les obligas a tener claro que necesitan, pues claro. como que no les estás ayudando. Entonces, para nosotros la, la, la tecnología es la manera de estar allí, de estar cerca. Tenemos que escuchar mucho al, al, al usuario, a, eh, a qué es lo que busca, qué es lo que necesita, qué le hace falta y qué no. Porque muchas veces tenemos que partir de que los que construimos servicios digitales no sabemos, no sabemos todo, o sea, nos hace falta sentarnos con la persona que claro. lo va a utilizar y escucharle. Y luego hay un punto que es relacionado, y yo soy fanático de los datos de la analítica de la inteligencia artificial, que es una vez que ya hemos escuchado a las personas, personas eh, y las hemos escuchado, y hemos, hemos eh, absorbido sus aportaciones, sus ideas, luego dejar que sean los propios sistemas los que aprendan a decidir qué le hace falta a esa persona. Claro. Y ahí es donde entran mucho en los sistemas de recomendación eh, ampliados. O sea, yo te puedo escuchar a ti si necesitas una beca, pero luego igual, para encontrar la beca que más te puede ayudar, lo mejor es que tengas un algoritmo que te diga oye, Chema, esto te vendría que ni pintado ahora para lo que tú quieras hacer. Y ahí hay que confiar mucho en, en los datos. Es un mix de escuchar a las personas, escuchar claro. los datos y crear una buena experiencia. Claro, porque también pienso que esto, esto puede tener dos caras, ¿no? Porque el, la persona, por así decirlo, la tecnología ayuda muchísimo a llegar a, a las respuestas a las preguntas que tienen esas sí. personas, ¿no? No, no hace falta concertar una cita y sentarse con alguien a hablar eh, necesariamente cuando pues, realmente la tecnología te puede ayudar a, real, a, a llegar a esas respuestas, pero al mismo tiempo yo creo que las personas son probablemente mucho más exigentes que en generaciones anteriores. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te parece esto? Porque entiendo que en la actualidad la gente joven, sobre todo gente universitaria, etcétera están tan acostumbradas a que todo tenga cierta inmediatez sí. y sea infalible que, ...que probablemente estar a la altura de esas exigencias sea complicado. Sí, sí, totalmente. Y, y creo que también es la parte, la parte bonita de esto. O sea, a mí cuando hablamos de innovación y todo este tipo de cosas... ...a mí estar trabajar con el cliente cliente joven me parece un, una gozada. O sea, tanto aquí como cuando montaba otro tipo de, de proyectos o de startups. Porque al final son un poco la, la avanzadilla de dónde va a ir el mercado. O sea, lo, lo que se empieza a utilizar que está utilizando alguien ahora de 18 o 20 años, que es nativo digital y que ha vivido siempre con aplicaciones, de alguna manera, progresivamente, se va a convertir en un estándar de mercado. Y luego también te ayuda a descubrir cosas, y muchas de... Tiene un componente humano casi de, de, de psicología, de cómo funcionamos las personas, de cómo asimilamos cosas, de cómo eh, racionalizamos determinados actos que no sabemos por qué los estamos haciendo. O sea, yo creo que eso es súper juguetón. Y de hecho hay una cosa que me parece muy interesante, que es que a pesar de que hagas y nosotros hacemos mucho mucho research y focus group y te reúnes con gente y, y los escuchas y preguntas y analizas pero luego es verdad que muchas veces las personas una cosa es lo que decimos que hacemos y otra cosa es lo que hacemos de verdad y eso pasa en todos claro. los productos digitales tú vas al usuario, o yo quiero esto, quiero así, quiero que esto funcione así Mira, genial, tenemos consenso pero luego en la práctica te das cuenta que el usuario opera de otra manera creo que hay que escuchar y, y ese y ese, y ese tacto te lo da mucho hacer los, los datos la analítica de comportamiento porque al final es como el usuario realmente se enfrenta a la, a la tecnología claro. y te da un pulso distinto y te ayuda a hacerlo como más más a, más amigable o sea, y, y, y afecta a todo desde no sé por ejemplo toda la, toda la erupción de, de TikTok o de Instagram pues ha, ha hecho que la industria se cambien los formatos un formato vertical pues ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a trabajar así. Eso a un, a un boomer o a un emigrante digital pues le sonaba raro. ¿Por qué? Porque su modelo de ver en una pantalla se acercaba más al que tenía de una televisión o de un cine. Entonces son cositas que van cambiando, pero que van haciendo que poco a poco, eh, cuando echamos la vista atrás y vemos cómo eran aplicaciones o webs hace 10 años o 15 años, digamos, madre mía, y esto lo utilizábamos nosotros y, y nos da hasta pánico. Sí, sí, eso, eso pasa mucho. Vale, pues mira, te voy a hacer una pregunta eh, ya a título personal, hablando de esto de, de la relación con las, las personas, sobre todo con los universitarios o con los, eh, la, la gente que quiere estudiar sí. e innovar en sus estudios. Eh, ¿Qué piensas del de, de tipo de perfiles que salen hoy al mercado? Sí. ¿Piensas que son...? Eh, y, ¿Y qué crees, además, aparte de esto, qué crees que de las cosas que se hacen para conseguir... Eh, es, o sea, ¿crees que hay acciones suficientes eh, que, se, que se intenta cumplir con las necesidades del mercado a la, a la hora de potenciar unos perfiles u otros? ¿O mm. crees que queda mucho por hacer ahí? Sie siempre va a haber por hacer, o sea, creo que y, y, y esta conversación, esta pregunta me parece interesantísima, casi la, la dividiría en dos partes, una más el, el perfil que ya es los perfiles de ingeniería o de informática, de telecomunicaciones los perfiles más de ciencias, de ingeniería que hay que, a priori y en teoría saldrían ya listos para incorporarse al mercado laboral y luego el perfil no, el perfil no tecnológico, el perfil no, no techy. En los perfiles más de ingeniería, lo que nos encontramos es que, a pesar de que lleva mucho tiene mucho bagaje, siempre hay un gap entre la formación de la universidad y, y, y lo que se necesita en el mercado laboral. Pasaba cuando yo estudiaba y hace un montón de años y las cosas no iban tan rápido, Ahora pasa muchísimo más. pero es que eh, Tenemos a gente estudiando en las, en las universidades, no sé, en temas de. Tenemos aprendiendo autómatas o, o inteligencia artificial a, a, a la escala matemática que podía aprender yo o que podía aprender alguien en los 90. Y, sin embargo, vemos que cuando vemos lo que está pasando, nos estamos encontrando con las redes generativas, estas de Dalí, GPT-3, tipo Diffusion Fashion, que están revolucionándolo todo porque son capaces de generar contenidos y libros enteros e imágenes con, con inteligencia artificial que van a un avance brutal, de pues un avance por, por, por semana casi prácticamente. Entonces vemos que ese gap que hay entre lo que se estudia en la formación reglada, lo que, lo que demanda el mercado y lo que va a venir, pues cada vez se amplía más. Entonces, yo creo que es, a ver, es muy complicado eh, rellenar ese gap desde la, desde la propia universidad. Y claro. la universidad hace también un rol importante, porque al final necesitas saber álgebra, y necesitas saber ensamblador, y necesitas saber una serie de cosas. O sea, que no es tampoco esto que te dicen muchas veces los, los, los tech jóvenes: Joder, es que he aprendido muchas cosas que no me sirven para nada. No, ya, ya encajarás las piezas <risa> del rompecabezas en unos, unos años. Claro. Y a mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado hablar con gente de: oye, ahora que estoy haciendo. De verdad, estoy en una empresa dedicando a inteligencia artificial aplicada a los videojuegos, estoy entendiendo cosas de matemáticas que me enseñaron hace tres años que no entendía porque me las estaban enseñando. Claro. Pero hay un gap importante y eso lo están resolviendo muchas veces los, los bootcamps, eh, creo que también tenemos mucha suerte de tener mucha formación online. Se, se va rellenando de diferentes maneras, pero hay un gap. Y el que me parece muy interesante es el de la, los perfiles no tecnológicos. Eh... Me da igual un, un abogado, eh, alguien que estudia Derecho o un documentalista. Me da igual perfiles que a priori dices están muy, muy lejos de la tecnología. Todos esos perfiles, con una capita, porque además son perfiles que además se encuentran con el reto de hoy he estudiado algo y seguramente me va, a encontrar, me va a costar trabajo encontrar mi encaje profesional. Con una capita de un 10% de habilidades tecnológicas, y no necesitan mucho más, Pueden tener una serie de superpoderes que les, que les permitan encontrar roles y puestos de trabajo que se están demandando y que lo único que necesitan de ellos es una capita más. Es, oye, si tú eres documentalista, lo más importante ya lo has aprendido. Tu, tu core es la documentación y sus ya lo sabes. Aprende un 10% de cómo dotarte de herramientas de automatización, de inteligencia artificial, que te haga ser un me gusta mucho hablar del concepto de, huma, de humano aumentado o de empleado aumentado, que es oye, esto que tú sabes, con esto lo amplificas, Potencias, puedes hacer cantidad ¿no? de cosas claro. oye, hay un montón de lingüistas trabajando ahora en temas de asistentes conversacionales o de documentalistas hablan, eh, en temas de inteligencia artificial generativa incluso temas eh, médicos, gente que se dedica a los, al, al movimiento de los huesos, anatomistas eh, en temas de robótica porque cada vez la, la tecnología cada vez va a requerir de perfiles eh, no tecnológicos más a menudo. Pero claro, necesitan hablar el mismo idioma. Es como cuando vas a hablar con unos abogados y le dices, oye, necesitamos eh, firmar un contrato con esta empresa que hace, yo qué sé, Web3 o que quiere tokenizar una inmobiliaria. Claro, el abogado te puede decir, pero que me estás contando? <risa> Igual es tan sencillo como un cursito de 10 horas y saber de qué habla. Pero eso le va a dar una capacidad de encaje brutal. Claro. Pues sí, muy interesante. ¿Y, ¿Y qué piensas, y qué piensas de, de este tipo de perfiles de los que estamos hablando? ¿En qué punto crees que estamos en España con respecto a dónde pueden estar en el mercado internacional, en el, en el occidental por lo menos? Yo creo que estamos muy bien. Tenemos, a ver, tenemos un sin sin, sin volvernos locos porque atendemos mucho a ser binarios de estamos fatal, muy pesimistas <risas> o muy optimistas. O sea, yo creo que tenemos un talento muy bueno. Eh, tenemos que trabajar mucho en, en, el, en la industria. O sea, creo que sobre todo lo que queda es crear esos ecosistemas donde se fluye el conocimiento, hay una transferencia de conocimiento de la, industria, de, perdón, de, la de la universidad o de los centros de investigación o de aprendizaje a la industria, a las empresas y las empresas generan valor que acaba volviendo a la, a la sociedad. Yo creo que hay que trabajar mucho ahí en el tejido empresarial, en crear sinergias, crear redes. Pero en general yo creo que en cuanto a talento estamos, estamos muy bien. Nosotros también trabajamos mucho con Latinoamérica, que tiene un, un talentazo este brutal. Y, y en general yo creo que estamos muy bien, pero sí que es verdad que se nota mucho el, el, la mentalidad innovadora y la mentalidad empresarial entre lo que puede ser España y Europa y Estados Unidos y Latinoamérica. Creo que hay diferentes maneras de aproximarse a la, a la innovación y a la, a la tecnología. Creo que nos hace falta todavía un cambio, un cambio cultural y, y, sobre todo, ser capaces de, de materializar todo ese talento que tenemos en generación de valor. O sea, que al final es lo que genera riqueza. Claro. Fenomenal. Pues nada, dejamos en, en este apartado dejamos esa conclusión ahí y te, me voy a centrar en, en otra cosa, dejando a un lado el tema de. de de los jóvenes y todo esto, eh, y vamos a un, a un tema un poco más interno. Así que como CTO me gustaría preguntarte eh, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto tecnológico de los últimos años? o sea Porque ha habido, estamos en una situación en la que todo está cambiando un montón, han pasado un montón de cosas, una pandemia, ha pasado eh, lo del Evergreen, sí. ha habido un montón de cosas que han influido en el cambio climático. Eh, ¿Cuáles dirías que son los mayores retos o el mayor reto que habéis tenido que afrontar? Pues esa es, buena, esa es buena pregunta. Y además yo creo que, que en general es un, una situación bastante, bastante común en las empresas. O sea, yo siempre digo que la labor del CTO eh, es conectar el, el, el presente con el futuro, haya pasado lo que haya pasado en el pasado. O sea, el, el pasado está ahí, muchas veces el pasado tú has sido parte de, de, ese, de, de cómo estaban las cosas, hay veces que llegas a una organización una empresa, o te encuentras lo que sea. Pero lo que sí es tu obligación es conectar el presente con el futuro. Y, y ese, es el, ese es el gran reto. Primero porque el futuro, tenemos idea hacia dónde va a ir, pero es simplemente una, una idea. Yo hablo muchísimo eh, con, con gente que se dedica al, al, a la prospección de futuros, desarrollo de futuros. A mí, a mí el futurismo es una cosa que me... Que me, que me flipa, o sea, porque no es un tema, y hay mucha gente que identifica el futurismo con predecir cosas, no es predecir cosas, es uh -huh. ver un poco qué factores hay y qué pueden ser palancas eh, que afecten a las cosas que nos están pasando hoy, o sea, ver un poco los, los disruptores que pueden aparecer por ahí. Pues los decía muy bien, cambio climático, temas de sostenibilidad, eh, temas de geopolítica, escasez de los, eh, fíjate, hemos olvidado la crisis de los semiconductores. Pues eso afecta a muchísimas cosas, desde el mundo cripto hasta la industria del automóvil o de los juguetes. Claro. Entonces está, el mundo está cada vez más conectado y, y creo que un CTO tiene la labor de, de intentar seguir todos esos puntos, saber por dónde van a ir los tiros y preparar a su organización para lo que se vaya a encontrar, sabiendo que casi seguro no va a acertarlo, va a tener simplemente una, una idea. Entonces, yo, yo siempre ahí planteo un poco que el gran reto lo divido en tres en tres fases. El primero, el de la transformación digital. Oye, independientemente, hay empresas que, hay, que son ya nativas digitales, sobre todo las startups, son nativas de la cloud, ya han, ya han nacido con ese mindset y esa manera de trabajar. En las grandes empresas, si no hablamos de empresas de Libia, que empresas más clásicas, pues tienen mucho más pasado detrás. Estamos hablando de empresas que algunas tienen 100 años, literalmente, más de 100 años. Claro. Entonces, tienes que hacer, siempre tienes que hacer una transformación digital. La transformación digital no te asegura que vayas a ganar el juego, lo único que te, es, te asegura es que vas a poder jugar. O sea, dicho ya, una vez que pasas la transformación, ahí empieza lo bueno. Que no te quedas atrás. Vamos. Claro, dices, bueno, ahora ya estoy en condiciones de competir, pero ahora empieza el juego. Luego, la, la, el segundo reto para mí es la aceleración. De, oye, vamos a, ya, ya estamos en condiciones de jugar, vamos a darle vidilla a esto, vamos a hacer cosas más potentes, más interesantes, a ver qué podemos darle a nuestro cliente que a lo mejor él ni siquiera sabe que lo necesita y le puede aportar muchísimo valor, o sea, poniendo siempre al cliente en el centro. Y ahí esa fase de crecimiento, de aceleración, de, de tomar velocidad y de, de hacer que la empresa ya se mueva al siglo XXI. Y la tercera parte, que muchas empresas eh, no llegan a abordarla, pero a mí es la que me, me apasiona, es la de reimaginación de las empresas. O sea, una vez que tú estás acelerando, tú puedes estar creciendo, eh, vale Estás haciendo las cosas como tienes que hacerlas, cada vez tienes más negocio, lo que quieras. Pero casi siempre aparece un punto en el que las cosas cambian y, y vienen los, los, los giros de guión. Y dices, ahora ya hay que reimaginarse cosas, esto que hablamos antes de irrumpir. O sea, igual esto hay que dar una vuelta de tuerca. Y es verdad que es el momento de la verdad porque es donde te lo juegas. Y hay que hacerlo con criterio, de manera adaptativa, sin poner todos los huevos en la misma cesta. O sea, puedes hacer un Mark y levantarte por la mañana y decir, voy a ponerlo todo en el metaverso y cambiarle el nombre a la empresa y haces el doble salto mortal con tirabuzón y te la juegas. <risa> y y pierden millones a punta de pala. Vale, te has reimaginado, pero igual te, te has ha pasado, pasado de ¿no? frenada. Entonces, yo creo que el punto va por ahí. Oye, pues crear, oye, vamos a crear un servicio nuevo, vamos a acercarnos a un cliente distinto, pues yo que sé, fíjate, eh, Telefónica, Movistar... Si nos dicen hace 20-30 años que iban a estar haciendo series de televisión, se si van a convertir en una productora de series, pues yo creo que hay que reimaginar que abrir caminos nuevos, pero hacerlo con cabeza. Para mí ese es el reto más bonito en el que puede participar un CTO. Claro, total. Vale, pues pues nada, pues por preguntártelo de una forma más concreta y por centrarnos en un caso concreto, uno de los más llamativos que ha habido recientemente, que es obviamente la pandemia, eh... ¿Cómo dirías que la innovación tecnológica os ha ayudado, por ejemplo, para afrontar la pandemia, en vuestro caso? La, la, o sea, Nos ha hecho falta, y creo que eso lo ha experimentado el, el mundo, hemos acelerado el viaje, un viaje que estaba previsto eh, de años en casi todas las industrias, lo hemos, lo hemos vivido en semanas. A nosotros nos afectó, eh, creo que como, como a todos, y nos afectó de una manera peculiar, fíjate no tanto a lo mejor por el, el, por la manera en la que trabajábamos, porque ya nuestra mentalidad, y sobre todo la mentalidad en las áreas de tecnología, de universidades, de universidad, era muy digital, estábamos preparados para trabajar en el remoto, eh, habíamos adoptado pues metodologías de trabajo allá y, eh, que no dependían de lo, del, del trabajo presencial, pero sin embargo sí que hubo que reenfocar muy rápidamente los, los negocios, pues por, no es una anécdota, teníamos nuestros montones de becas de las que habíamos dado, eran becas de viajes en el extranjero. Ah. Entonces, teníamos becarios repartidos por el mundo, esto como lo del programa Becarios por el Mundo, claro. que no podían volver muchos a sus casas porque estaban los aeropuertos cerrados. Al mismo tiempo, teníamos montones de convocatorias de becas para que gente se fuera a vivir al extranjero. Entonces, hubo ahí que, que gestionar, tanto ayudar a, la, a las personas para que pudieran volver, y ahí hubo que remover Roma con Santiago, pero lo conseguimos. Ajá. Y luego transformar todo lo que estábamos haciendo de becas en el extranjero eh, a becas online, pero que tuvieran el mismo valor. O sea, porque siempre hay un punto de. Tendemos a, a minusvalorar un poco lo que, lo que, vemos, on, lo que vemos online. Oye, si yo voy a. No es lo mismo si yo me voy a Stanford y me llevas a Stanford con profesores de Stanford y me pongo en mi visita y tal, y hago el viaje que si me pones un vídeo de un profesor de Stanford? Oye, pues mira, estaba bien. A lo mejor aprendo lo mismo, pero mola más lo, lo primero. Claro. Entonces hubo que, re, eh, hubo que reestructurar mucho, muchos de esos temas. Y luego, a ver, hubo un, un punto interesante que es que eh, mucho de nuestro esfuerzo se nos lo dedicamos a ayudar en la, en la pandemia. En la, seguro que recordáis la primera fase en la que faltaban respiradores, había que comprar eh, mascarillas. Porque o sea, todo ese zafarrancho de combate ahí estuvimos muy involucrados, estuvo involucrado mucho Santander a nivel de inversión y Santander Universidades también, o sea, pero a todos los niveles, desde de ayudar a makers que estaban eh, imprimiendo las, las pantallas y las máscaras con impresoras 3D hasta ver cómo podíamos traer temas de, de respiradores, o sea, que, que tocamos todos los palos. O sea, también un poco porque somos la parte del banco que está más en contacto con la sociedad y que es quizás menos menos banca como tal sino claro. que está un poco en la frontera de ayudar al y yo creo que ahí nos, nos tuvimos que impulsar mucho y fue una innovación una innovación muy muy a corto plazo muy muy ninja y muy de resolver problemas que, que yo creo que además salió bastante bien y nos llevamos muchos aprendizajes genial bueno, luego también hay, hay otra cara en la innovación tecnológica que el, el desarrollo tecnológico muchas veces, eh, por decirlo eh, de forma pedestre, eh, eh, lo tienen tanto los buenos como los malos. Entonces, eh, el, los problemas de ciberseguridad con el desarrollo tecnológico se han multiplicado. Eh, la pregunta es muy sencilla, eh, ¿cómo importante es para vosotros la ciberseguridad? Fundamental. O sea, la, la ciberseguridad, esto es como, como decían lo del el valor en el ejército que se presupone, o sea, ya, ya la ciberseguridad es fundamental. Creo que la, la ciberseguridad siempre tiene el hándicap de que es algo que no se ve, o sea, lo se ve cuando falla. O sea, nadie habla de qué, qué, qué, qué modelo de seguridad más bueno tiene esta empresa, o sea, solo se enteran cuando le ataca un ransomware y aparecen los medios de comunicación, entonces es como el, el apocalipsis zombie, o sea, igual que cuando se estrella un coche de Tesla. A ver, la ciberseguridad es, eh, es crítica y más en un, en un banco, a todos los niveles. O sea, es verdad que las amenazas han, han aumentado mucho, porque es un poco lo que decías, si la tecnología avanza para los buenos, avanza para los malos. Claro. Eh, y creo que hay, para nosotros es, un, es, un, es una clave fundamental, creo que hay dos patas que son críticas, una tiene que ver con la, con la ciberseguridad, todo lo que se hace tiene que ser extremadamente seguro y confiable, creo que es un riesgo que no, ninguna empresa se puede permitir eh, perder de vista uh -huh. y luego eh, la relación que tiene con, con los datos sí, y la parte de los datos, tanto proteger a los datos del usuario, eh, tanto como tener todas las políticas de anonimización, no explotación, uso, uso adecuado de los datos, creo que hay un componente ahí de seguridad y de ética que, que, es, que es línea roja para cualquier cosa seria que haga en tecnología. Perfecto, fenomenal. Pues mira, eh, ahora te diría, nos gusta hablar también de, de casos concretos, si, de anécdotas o, o, o casos de los que nos puedas hablar un poco más aterrizados. Entonces, si, si hay algún reto reciente o, o algún proyecto particularmente interesante del que nos quieras hablar. Pues mira... Yo, hay, un, hay un reto que me ha gustado mucho y, de, de, y además de, de mis compañeros de, de tecnología de, de Santander que es porque además es que rompe como muchos los esquemas y los prejuicios de las cosas que se pueden hacer en un banco a nivel de tecnología y este es uno de los proyectos de los que hemos estado involucrados que me ha gustado que es eh, Dual RAM que es un, es un proyecto de hecho que se está comercializando a través de Google que, puede, que hace unos años podría decir oye, ¿qué hace? Google comercializando un software que se ha hecho desde, desde Santander. Pues se presentó eh, a mediados de este mes, creo que fue el 11 o el 12 de, de octubre, y es un sistema que lo que te permite es llevar las cargas de trabajo de los, de los core bancarios, de los core bancarios o de las empresas que funcionen con un mainframe, las empresas más, más clásicas, las aseguradoras, los bancos, las telcos, llevarlo a la nube. Entonces es un sistema, por eso se llama Dual Run, que lo que te permite es ser capaces de correr en un entorno clásico y moverlo a un entorno basado en la nube, en este caso pues se va a comercializar a través de Google. Entonces me parece muy, muy chula parte de que por, técnicamente es una, es una pasada y está y, y es un es de estos software que lo ves y ves la complejidad y la potencia que tiene, también porque rompe un poco esquemas. Y dices, oye, eh, estamos en la era, yo lo llamo la era de los competidores. Es oye, pues En sí. otra época podemos decir, eh, Santander contra Google o Google contra Microsoft o Santander contra otro banco. Pero estamos en una época en la que muchas veces aparecen sinergias y se parecen alianzas que tienen mucho sentido. Entonces, oye, pues si, si Google da unos servicios que nosotros como banco nunca vamos a competir con ellos porque es otro negocio distinto, pero nosotros construimos una tecnología que es diferencial, es best-in-class y que puede ayudar a otras empresas, oye, pues igual ahí puede salir una, una sinergia. Y me parece que eso es muy interesante. O sea, creo que además el momento en el que estamos de, de, de, de conectar y de buscar alianzas, creo que, que va a generar mucho valor en los próximos años. Lo empezamos a ver un poquito con los, con los consorcios de blockchain, donde empresas que estaban aisladas empiezan a hablar, y empiezan a colaborar y lo vamos a ir viendo progresivamente. Entonces, Me, me gustan mucho estos proyectos que rompen un poco... Eh, prejuicios o ideas preconcebidas de cómo funcionan las empresas. Claro, porque al final, además, los desarrollos tecnológicos están en todas partes y, y poderte ayudar o poderte nutrir de los que hacen otras empresas también es interesante para la sociedad en general. Sí, sí, sí, porque al final cada, cada empresa es como las personas. Cada, cada empresa es buena en algo y es referente en algo. Eh, creo que lo que tenemos que hacer es unir fuerzas. O sea, muchas veces, cuando hablamos incluso de los equipos y hablamos de temas de diversidad y demás, al final es eso, es oye, cuál es tu, cuál es tu gran fortaleza o cuál es tu debilidad, igual yo puedo eh, complementarte ahí. Claro. O igual tenemos que afrontar cierto reto y no lo podemos, no tiene sentido que lo afrontemos por separado, vamos a trabajar juntos en esa dirección. Entonces yo creo que estamos en un entorno muy de un entorno más líquido, de nuevas alianzas y de nuevas, nuevas interrelaciones entre empresas y entre personas. Genial. Vale, y una pregunta un poco más incómoda, hablando de anécdotas, que a veces esto eh, cuesta, cuesta hablar de ello, pero yo creo que es muy interesante, que son fallos, es decir, cosas que han ido mal, porque creemos que de los errores se aprende, ¿no? Siempre que se, se comete algún tropiezo, eh, uno saca algo y sabe cuál sí. es el camino correcto, o por lo menos cuál no es el correcto. Entonces, eh, claro, la pregunta es si, si me puedes hablar de algún proyecto mal enfocado, o algo que tuviera a priori mucha proyección y no saliera bien? Sí, siempre hay proyectos de, de este tipo, porque al final cuando estamos en una, y te digo a lo largo de toda mi carrera, siempre, siempre cuando son proyectos de innovación eh, nunca tienes todos los datos encima de la mesa, un poco son, son apuestas. O sea, el, hay un libro que me gusta mucho sobre innovación de Luis Pérez Breva, que es eh, eh, la persona que lleva todo el área de innovación en el MIT, y construye startups y demás. Y, y siempre dice, oye, cuando tú haces innovación, la gente tiende a decir, tengo una idea para un proyecto, para un negocio, tal. Muchas veces no tienes una idea, ni siquiera tienes una corazonada. Y luego sobre esa corazonada tú ya montas una idea y montas una estructura. Claro. Pero lo que tienes es una especie de, de presentimiento de esto va a funcionar. Claro, cuando te lo llevas además a negocios o, o, o proyectos que son más de apuesta, pues te la juegas. O sea, puede ser que lances el famoso MVP y funcione como un tiro, incluso en proyectos en los que a priori no, no tenían mucha, mucha fe. Y al revés, proyectos que parecían muy prometedores y cuando los lanzas al mercado eh, pues no funcionan, se desinflan, no hacen una curva, hacen un, se inflan y luego se desinflan a la misma velocidad. Claro. Creo que hay que tener siempre en cuenta de que la verdad, esto es como, como decía Malder para los que tengan, la verdad está ahí fuera, o sea hasta que, no, hasta que no sacan las cosas a la calle, lo que tienes es una idea. Y a nivel de proyectos fallidos y de cosas que haya aprendido, yo sí que hay un aprendizaje que he tenido importante que está relacionado con la gestión de los tiempos. El timing es fundamental. O sea, yo si me... Alguien que empieza a ser CTO o que tiene responsabilidades en temas de tecnología o de proyectos de innovación, lo que le diría es, oye, vigilar los timings, los tiempos. Porque muchas veces el tiempo no solo depende de la tecnología de ti, sino del contexto en el que estés. Y muchas veces Es el timing psicológico de la organización o del viaje que, que, que esté haciendo la organización. O sea, cuando tú llegas a, un, a una organización, a una empresa o lanzas un proyecto, tú siempre entras en, el, en la vida de las demás, del, el, irrumpes en el viaje de los demás y antes de querer plantear tus, tus tiempos, tienes que saber en qué, en qué tiempos está el contexto y no intentar acelerar demasiado las cosas. Sobre todo, si tienes un perfil, a mí, a mí me pasa, tengo un perfil súper apasionado de, que, de querer abrir melones y avanzar constantemente, y muchas veces ese, ese apasionamiento te hace querer eh, adelantar los tiempos así. Claro. La, la impaciencia, esto es la, la, la, el apasionamiento genera impaciencia la impaciencia genera frustración claro. la frustración te lleva al lado oscuro esto es como <risa> como, esto es como diría Jodan. <risa> y, y yo diría sobre todo eso, gestionar los tiempos y luego oye que puedes hacer el mejor proyecto del mundo pero que te lo va a decir la calle, y el mercado y claro. la gente que está ahí fuera lógico Fenomenal. Pues mira, eh, hemos hablado un poco del futuro, eh, de, de, de esa búsqueda o ese interés por el futuro, pero, pero nos hemos estado centrando mucho en, en la realidad del presente. Vamos a intentar soñar un poco y, y me gustaría preguntarte, porque claro, de cara al futuro, en cuanto a innovación tecnológica, hay dos caras. Una, los retos que pueden venir por delante y otra, el tipo de innovaciones que parece que están a punto de llegar. Eh, Cuéntanos un poco de las dos cosas. ¿Qué piensas, cuáles crees que son los mayores retos que nos va a tocar afrontar en los próximos años? ¿Y qué tipo de tecnologías crees que van a llegar para ayudarnos a afrontar esos retos u otros mm. distintos? Pues fíjate, esa es muy buena pregunta. Y Yo separo normalmente las, las, las tecnologías, las palancas tecnológicas, las, en, en, las entre vitaminas y aspirinas. O sea, creo que las aspirinas son... Tenemos dolores de cabeza y necesitamos soluciones y ahí yo creo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con biotecnología eh, genómica, en general la salud, pero la biotecnología va a tener un papel fundamental en temas de sostenibilidad y ahí hay cantidad de frentes abiertos, desde eh, los temas de alimentación y cómo escalar a nivel de, de producir, hay proyectos de, de alimentación, comida sintética y demás, súper interesantes y sobre todo energía. O sea, a mí sin ser digital, el mundo de el mundo de, de la generación de energía, que está viendo hace poco, los, pues de, los avances que está viendo en, en reactores de, de fusión nuclear, que son que se plantea que dentro de unos 10 años vamos a tener ya capacidad de generar energía ilimitada y barata, esto que llaman los, las estrellas artificiales, pues ahí creo que vamos a tener 10 años súper apasionantes. El otro día veía, por ejemplo, también cómo funcionan los mini reactores nucleares, que me parece una locura. O sea, esto de tener un reactor nuclear de cuatro metros de alto, o sea, casi como un camión, que te lo puedes llevar a sitios y funciona como puede alimentar una ciudad, me parece una locura. Creo que ahí va a haber mucho en temas de energía, alimentación y salud, va a haber avances brutales. Entre los más pegados a lo digital y a los proyectos en los que, o al tipo de proyectos en los que yo estoy, me interesa mucho lo, cómo se está avanzando en inteligencia artificial. Creo que ahí vamos a ver un salto brutal. O sea, no sé si llegaremos a ver una inteligencia artificial general. Esto ya depende de con quién hables y lo que te cuente. Pero creo que a nivel de, de inteligencia artificial vamos a ver cosas alucinantes. Eh, mucho más que las que hemos visto este año, con generación de imágenes y demás. Eh, creo que todo lo que tiene que ver con, con blockchain se va a asentar. O sea, creo que esto, es como todo, casi cualquier tecnología, acaba pasando por su montaña rusa. Claro. Epico, decepción, luego esto no era para tanto, creo que se está asentando y construirá determinadas cosas que sí que van a cambiar los modelos de relación. Y las dos tecnologías que me apasionan mucho eh, son el quantum computing, que creo que tiene mucho, tiene mucho futuro y va, y, va, y va de verdad a cambiar los, los, los pilares de las, de las empresas basadas en tecnología, especialmente en finanzas y en, y en banca, y todo lo que tiene que ver con la, con la supercomputación las simulaciones, los gemelos digitales, que además todo eso si lo unimos al, a las nuevas redes de, ya no de 5G, de 6G que se están planteando, yo creo que van a abrir oportunidades brutales. Cuando todo esto pase y la inteligencia artificial avance, siga avanzando en este plan, tengamos más sistemas de supercomputación, mejores infraestructuras de redes, entonces yo creo que es cuando vamos a poder de verdad construir el famoso metaverso, pero un metaverso claro. De verdad, no de muñequitos sin pies dentro de un <risa> entorno. O sea, creo que, que, que todo llegará, pero hacen falta unos raíles. O sea, claro. creo que cuando hablamos de tecnologías que pueden cambiar el mundo como lo conocemos, no podemos esperar que pase de un día para otro. O sea... Claro. Bueno, aún así hay algunas que sorprenden, porque sí. has mencionado todo el tema de la generación de imágenes por IA, y yo estoy yo soy de los que han estado sí. impresionados. Los últimos meses ha sido una, una, un torbellino de, de mejoras que, que a mí me ha parecido alucinante. Pero claro, es verdad que a veces se quiere ¿no? un poco construir la casa por el tejado y se habla de metaverso cuando todavía hay ciertas cosas que no están en su sitio. ¿no? Claro, y que, y que el metaverso, a, a mí me encanta el concepto de, ojo, y yo hablaba bastante, antes y leía mucho más sobre el metaverso, antes de que empezara todo el, toda la explosión, porque me parece que se ha pervertido un poco, se ha quemado el, el, el concepto. El, término, ¿no? sí. el, el metaverso, cuando sea, porque hoy por hoy es ciencia ficción, será la unión de muchísimas tecnologías, que a mí es lo que me parece de verdad interesante. Yo creo que la convergencia de montones de tecnologías va a generar algo que sí que de verdad va a ser eh, transformador, pero necesitas, desde temas de simulación, pues esto que decías de la generación de imágenes. Hay, por ejemplo, un, un software que presentaba NVIDIA hace unos meses que a partir de tres imágenes, o sea, nosotros le damos tres fotos de, de, esta, de esta habitación y es capaz de hacer una recreación en 3D por la que te puedes mover con tres, im tres imágenes estáticas, te genera un entorno. Claro, esa tecnología, si la mezclas con la de la generación de imágenes, la inteligencia artificial eh, que gestiona a los, a los usuarios, porque fíjate, un, un ejemplo muy tonto que eh, pongo siempre, Fortnite, que todo el mundo oye, Fortnite Fortnite para que todos los usuarios tengan la sensación de estar jugando al mismo tiempo. Date cuenta que si tenemos a 100 personas jugando, uno con un móvil, otro con un ordenador que no tiene cobertura. Otro en otro ordenador que le está cogiendo la wifi al vecino. Y sin embargo, todas esas personas con diferentes dispositivos y diferentes velocidades tienen la sensación de estar trabajando juntos. Pero es la sensación. Claro. Lo que genera la sensación es un sistema de inteligencia artificial que hace que los 100 usuarios sientan que están trabajando juntos. Entonces, tienes temas de visualización, inteligencia artificial, velocidad en las redes, generación de entornos... Hay tantas cosas que es un reto muy gordo. Ahora, cuando lo tengamos, va a ser la pera. Claro, claro. Pero falta. Hay que ponerle paciencia a todo. Hay que trabajar. O sea, yo digo muchas veces, hay que trabajar más, investigar más y hablar menos. Y, y menos, sí, menos sí. soñar de, sí, sí. despierto, ¿no? Vale. Y, y bueno, lo, lo que quizá... No sé si estará más cerca o no, que está un poco ahí, pero todavía no sabemos qué aplicaciones va a tener en un futuro, porque, efectivamente, es inestable, como tú decías, una montaña rusa esto el tema del blockchain, entonces me interesa mucho saber cuál es tu perspectiva sobre el blockchain eh, teniendo en cuenta que vienes del sector eh, financiero. financiero, entonces, ¿qué, qué perspectiva crees, ¿qué crees que puede suponer para el sector financiero? ¿Crees que va a poder suponer algo realmente disruptivo? Sí. Totalmente, o sea, yo creo que todo lo que tiene que ver con blockchain, más que una apuesta, es una realidad, o sea, yo creo que, que, que está ahí, que de hecho ya hay proyectos muy interesantes en en blockchain y proyectos productivos y corporaciones y tal, lo que obliga es un poco un cambio de filosofía. O sea, es verdad que no, no, podemos, no podemos afrontar eh, problemas pensados en la era de la centralización para un entorno que es de, por, por diseño descentralizado. O sea, cuando, cuando si nos vamos a... a blockchain viene más allá, pero cuando arranca Bitcoin, Bitcoin... Arranca con un paper y un poco lo que tiene es un, un, un foco anarcocapitalista. De decir, oye, vamos a crear un sistema monetario que vaya más allá de los estados y de los bancos y tal. Es un sistema de redes, de redes en el que hay, desaparece el tercero de confianza y los actores pueden comunicarse entre ellos eh, adoptando un protocolo. Creo que eso es muy interesante desde el punto de vista de que elimina la necesidad de ese tercero de confianza del intermediario y permite crear redes eh, que marquen sus propias reglas del juego, en el mundo financiero es fundamental porque lo, lo, los bancos en realidad también se comunican entre ellos, también forman parte de una red eh, eh, Swift por ejemplo es, eh, era, el, era la empresa, el entorno que la mayoría de los bancos utilizaban para, para comunicarse y generar transacciones, bueno pues igual esas transacciones se pueden hacer a través de una red blockchain yo creo que hay muchísimo potencial, creo que además todo lo que es la, la, el, el sector DeFi, las finanzas descentralizadas, pueden, pueden cambiar un poco el, el paradigma. ¿Qué pasa? Que al final el blockchain es esencialmente infraestructura, o sea, es infraestructura, que te, te habilita determinadas cosas, lo basas en una economía centrada en el token, que no deja ser una pieza de información, y luego en gestionar nodos, protocolos y smart contracts, que en este caso que son pequeños programitas que van funcionando dentro. Vale, muy bien cómo esa infraestructura se transforma, se, se sirve para construir proyectos o para, para construir empresas, pues es donde ya podemos encontrar más el debate. Pues hace unos años se vivió la fiebre de las ICOs, que era la locura. Eh, luego hemos tenido la de los NFTs, que también ha sido para escribir 20 libros. Y son rachas. O sea, yo creo que al final es cada, cada tecnología que, que emerge, que tiene mucho potencial, pues tiene usos que a lo mejor son menos wow menos de brilli brilli, pero más prácticos. Siempre que adoptes la, la, la, las líneas del juego. Y hay otras cosas que, oye, se plantean, se ven cómo funcionan, igual cuajan, igual no cuajan, igual no, no sabemos. Entonces, ¿ha funcionado, por ejemplo, el modelo de, de venta de NFT? Pues para algunas cosas sí, para otras no, depende. Es que al final es... Yo creo que en todo lo que tiene que ver con blockchain, casi como cualquier tecnología emergente, no hay blancos ni negros. Hay cosas de uso... Hay casos concretos, hay aplicaciones, pero vamos que el blockchain ha llegado para quedarse seguro. Genial. Vale, pues nada, nada, ya a modo de conclusión lo que te voy a pedir es si, si, si puedes dar, eh, si te interesa dar algún mensaje a empresas que estén pensando en, en innovar, ya sea en el sector educativo, en el financiero, en, en, en algún tipo de industria, que estén pensando en innovar y que no sepan por dónde empezar o que no estén muy seguras de si deberían cambiar las cosas porque hasta ahora les ha ido bien. Eh, ¿hay, ¿Hay algún mensaje que les quieras enviar? Sí, yo, yo les diría... Eh, innovar es una actitud, o sea, muchas veces. No hay que tener un departamento de innovación y levantar sus lunes por la mañana y decir oye, me voy a innovar. Eh, es verdad que esa actitud tiene herramientas, o sea, hay, hay técnicas de gestión de la innovación, técnicas para fomentarla, Siempre hay ayudas, y hay mucha literatura, y muchas palancas que se pueden utilizar. Pero sobre todo es un, una actitud para afrontar el, el futuro. O sea, yo creo que cualquier empresa o cualquier cualquier persona, cualquier equipo que quiera afrontar el futuro y quiera sacarle más partido a lo que tiene por delante, una, una actitud de innovación y unas herramientas de innovación, es decir, venga, voy a empezar a hacer cosas, pues si te quedas en la actitud no haces nada. Claro. Eh, tener la actitud y, y echar a andar, y hacer... Experimentos, ir viendo cómo funcionan las cosas y crecer. Esto es un, es un proceso de, de aprendizaje y de generación de valor para las compañías, seguro. Genial, pues nada, muchísimas gracias, José Manuel. Gracias. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Creo que han sido temas muy interesantes. Estoy seguro de que la audiencia habrá agradecido eh, oír cómo nos hablas tanto de las innovaciones presentes como de las futuras en, en un sector y en otro. Y muchas gracias a, a nuestra audiencia. Eh, pueden escuchar eh, nuestros podcasts en Spotify, en Evox, en Apple y en YouTube. Y nada, os esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders.com